Han pasado 24 horas del vídeo de ayer de los bots de Ciudadanos. Y vamos a leer un poco lo que dijo Ciudadanos más tarde. Alguien ha intentado, alguien quiere jugar sucio en las redes sociales y lo, y lo hemos pillado, ¿vale? Dicen que, que detectaron el crecimiento irregular, que lo denunciaron a Twitter y que depuraron los bots. Que son líderes en redes sociales porque son auténticos, transparentes y denuncian eh, a los que no lo son, ¿de acuerdo? Bueno que creen en la gestión limpia y tal pues en esto estamos de acuerdo hay que denunciar a los que no son a los que no son transparentes y vamos a hablar de autenticidad también porque cualquiera que ahora mismo son las dos eh, vea el perfil de Ciudadanos verá que tiene un aumento muy significativo en, en seguidores ¿no? Ni, ni Justin Bieber vaya, y bueno <risa> vemos que que van aumentando cada segundo, dos, tres seguidores. Y voy a demostraros. Es obvio, pero vamos, voy a intentar explicar un poco por qué son bots. Por qué son bots y si no es un, un señor de, de Cáceres que se, se acaba de crear una cuenta huevo. ¿Vale? Todos estos bots siguen un, el mismo patrón. ¿De acuerdo? Siguen primero a una agencia de publicidad, luego a Ciudadanos y luego a, a Julio. Este hombre es, es un profesor universitario de no sé dónde. ¿Vale? Cualquier cuenta en la que entréis pasará lo mismo bajamos un poco en los seguidores de Ciudadanos veis que son todo cuentas extrañas son todos bots eh, de un volumen enorme además bueno a ver, bajamos un poco Puf, madre mía hacen bien su trabajo, bien otra vez la agencia publicitaria Ciudadanos y el profesor universitario cualquiera da igual de acuerdo, vamos a entrar en la agencia publicitaria y vamos a ir a su último seguidor de acuerdo este acaba de seguir a la agencia publicitaria y no ha seguido a nadie más, ¿de acuerdo? En principio, una cuenta normal que, que ha seguido a, a esta agencia publicitaria porque quiere, eh, no tiene una fuerza mística que la lleva a seguir a Ciudadanos. Pero si es un bot, hará bien su trabajo y después de seguir a la cuenta, seguirá a Ciudadanos. Esto lleva ocurriendo desde ayer, a un volumen como habéis visto cada segundo,